Hola ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shaha. Ya estoy regreso en la casa y bueno, lo que pasa es que fuimos de vacaciones... Ah, se me cae. Fuimos de vacaciones a Yunnan y esto nos lo recomendaron porque la idea original era ir a la región autónoma de Tíbet, pero fue un rollo con el permiso de... Eh, bueno, pues de visita, etc. Así que Yunnan está, está bastante, bastante bien, la verdad, recomendado también. Así que bueno, les cuento un poco qué tal estuvo Yunnan. Ya pegadito con la zona autónoma de Tíbet, ya ahí juntito, juntito con, bueno, con otros países como Myanmar, eh, y al sur está Laos, pero no está, está, no está tan cerca de aquí de Shanghai, so, sí, tres horas y media, cuatro horas más o menos, eh, sin escala. pero No pudimos ir a la zona de, de Tíbet, me hubiera encantado ir porque ahí hubiéramos ido a las, al campamento del Everest, o sea, literalmente <risa> hubiera estado padrísimo. Y aparte era el mejor tiempo del año para visitarlo en verano, pero por una o por otra no se pudo ir. Pero esta zona de Yunnan está padrísima, o sea, 100% recomendado también. Donde nos quedamos eh, está ya como que parte del, del tour y está muy, muy, muy bien la verdad. Este, como que no me esperaba ese tipo de nivel de, de hoteles en donde nos quedamos, sobre todo que... Eran como en zonas un poco medio rurales y de repente te sorprendían con la vista. O sea, bueno, llegamos la primera vez a Yunnan. Después fuimos a esta zona, una ciudad de se llama Lichang. De hecho, nuestro vuelo tenía que aterrizar en Lichang, pero lo que pasa es lo, lo desviaron, no sé por qué. Eh, resulta que estábamos aterrizando, el piloto dijo, eh, bienvenidos a la, a la ciudad de Kunming, que Kunming es la capital de Yunnan. Entonces nosotros sí de, oh, Kunming, ok. Y cuando veo la locación, porque nos iban a, a recoger en el aeropuerto, entonces cuando veo la, el, la locación ahí de donde estábamos en el mapa, veo que estoy a 600, 700 kilómetros, más o menos, 600 y pico kilómetros de donde tenía que estar. Ya no estaban esperando ahí en el, en, el, en el aeropuerto, pero en el de Lichang, de la otra ciudad. Nos llevaron a dos, tres lugares para hacer un poco de hiking entre las montañas, este tipo de actividad es buenísimo eh, y lo, lo bueno que tuvimos y contamos con muchísima suerte porque todo el tiempo ahí los del turnos nos decían que lleváramos los ponchos, los ponchos, las, este, las sombrillas para el agua porque iba a llover, iba a llover. O sea, de hecho el, el tiempo decía que iba a estar lloviendo toda esa semana y así día por día, día por día veíamos la aplicación y la aplicación recorría la lluvia por dos horas, o por dos horas, por dos horas. Pero bueno, así hicimos el hiking, no nos llovió, estuvo muy bonito, había cascadas, eh, estaba un poco resbaloso, dos, tres personas en medio cayeron ahí, bueno, pero, o sea, dentro de una parte no tan peligrosa, pero, pero, pues sí, la verdad, está impresionante esta, esta zona de, de la zona del Inche. aparte, eh, Saber que, por ejemplo, ahí donde ya estábamos, como estábamos muy cerca del, de toda la que es la zona de, del Himalaya, digamos, o sea, la, la zona tibetana y más para allá, Nepal y eso, eh, la elevación de esas ciudades ya está por arriba de los 3.000, 4.000 eh, metros. Entonces, en todos los hoteles, bueno, no en todos, pero en dos, tres hoteles donde nos quedamos, nos daban oxígeno. O sea, bueno, no nos daban, pero había ahí en la habitación como una pequeña cajita en donde escaneabas tu código, y pues ahí te daban el oxígeno Y dos, tres personas la primera noche Les daba como dolor de cabeza Y al otro día como que te palpitaba Más rápido el corazón, cosas así Pero bueno, dicen que normalmente Es, es uno dos días Y ya después está súper bien, hay personas que no les hace nada Después de eso, los próximos días Nos llevaron a algunos templos De ahí De la zona de Lichia Y después nos fuimos a la zona de Shangri-La Que está un poquito más al noroeste, o sea que manejamos como creo que 4 o 5 horas y vamos parando en el camino y de ahí nos fuimos a un hotel que estaba, bueno, más bien fuimos a acercarnos a la, a un parque nacional y hagan de cuenta que nos quedamos en un en un como guest house, o sea, era un hostalito así muy pequeño y cuando llegamos al hotel, o sea, estaba como que estaba como que por la parte de atrás, así como que muy normal. Las habitaciones estaban dos, tres pero cuando empezamos a caminar hacia, hacia la zona de enfrente y el frente daba como que a las, a las montañas, abrí el balcón y me quedé con wow O sea, ¡qué vistas! O sea, la vista lo hacía todo de el hotel. Después subimos, a ver como una terraza ahí pública y también la vista, la, la vista estaba increíble. El hotel, les digo, o sea, estaba como que muy normalito, pero, pero la vista estaba impresionante. Yo creo que ha sido de las mejores vistas que he tenido. Eh, bueno, definitivamente desde un balcón del, del hotel... Eh, la verdad valía, valió mucho la pena bueno, otra de, las, de los lugares a los que nos llevaron fue a este eh, es como un tipo cañón no sé si han estado ustedes en el cañón del sumidero en Chiapas y bueno, recuerdo que hace muchísimos años creo que estaba en secundaria preparatoria, fui al cañón del sumidero y se me quedó como que la idea de ese entonces ahorita con el cañón que fuimos aquí, ya hace muchos años no he ido, no sé cómo está el de Chiapas ahí cuéntenme qué tal está pero eh, este cañón fuimos y lo que haces es llegas a la parte ahí de la entrada principal y tiene como un camellón para caminar hacia los raftings que están a dos kilómetros de distancia de la entrada ya que llegas como a los dos kilómetros hay como un bote que te trae a donde iniciaste en toda la que es este ese parque nacional una de las cuestiones de la cultura tibetana y del budismo tibetano también es que cuando la gente muere, hay como que distintas maneras de, de terminar la vida aquí en el universo. Bueno, en la tierra, más bien. Eh, bueno, las que conocemos pues son las, las normales donde te entierran, ¿no? O está también eh, como la cremación, donde te quema literalmente. Recuerdo en la India, en Varanasi, creo que por ahí les he comentado, ¿no? Que traían los cuerpos ahí directamente al, al, al río del Ganges. Y creaban como pequeñas fogatas dentro del hunduismo y arriba de cada fogata ponían los cuerpos de las personas que habían fallecido y pues ahí los cremaban, o sea, los incineraban ahí directamente, o sea, pero como que al, al aire libre y veías como pequeñas fogatitas a lo largo del río Ganges, ahí en Varanasi, en, en la India. Y eso fue como que una escena, me, me acuerdo hace que como dos años que fui, dos, tres años, estaba pues impresionante porque vi como en ese entonces que como siete, ocho, digamos, este, fogatitas, con cada uno de esos los cuerpos de las personas que estaban este, quemándolos. Y después pues se hacen cenizas y hay otras personas que, que van y pues empiezan como que a rezar, tocar la ceniza de los cuerpos que se habían ido. Este, o se meten a bañar ahí al río, ¿no? Este, antes incluso de cremarlos, de incinerarlos, de quemarlos. Eh, como que vayan al cuerpo ahí en el mismo... Ya muerto, en el mismo río. Y, bueno, se regresan así un poquito más ahí alrededor, enfrente de, del río, y empiezan a quemarlo. Bueno, nos contaba... Eh, este, nuestro guía aquí, el, del, el budista tibetano, no, bueno, bueno profesaba cierta religión, dice que no mucho, pero más o menos había. Entonces está ese de, de, de enterrarlos normales, de cremarlos, o de quemarlos igual. Eh, también está otra manera de despedirse de la tierra, como, como haciendo un poquito de homenaje a todos aquellos animales que habías comido. Entonces, él nos explicaba que hay una manera en donde te suben hasta, hasta lo alto de una montaña, de ahí, de esa zona, y lo que hacen es que te desprenden del pellejo, así literal, de, o la piel de, de tu cuerpo y empiezan a cortar los huesos, y lo que hacen, y eso es como que venerar al cielo, porque vienen las aves y las aves empiezan a, pues, a desgarrar tu cuerpo este, y se lo empiezan a llevar, ¿no? o sea, es como que huela, entonces es como que veneración al cielo. Y suena como que muy descabellada la idea, pero pues si lo pensamos es como que él nos decía que es como que para dar algo de regreso a todos los, si no fuimos vegetarianas digamos, a todos los animales que habíamos comido y se lo regresa al cielo. Y también hacían lo mismo, pero también en el mar, o sea, podían echar los restos al mar para darle regreso a, los, a toda la, la fauna que digamos que no solo fuera del mar, pero también en el mar. Este, que, te habías, que te habías comido digamos durante tus, tus días y algo que en, en, de vida en la tierra y algo que él nos comentaba también es que cada que ellos tienen que comer eh, como que piensan que cada vida es una vida eh, no sea el, o sea sin, sin importar el tamaño del ser vivo digamos y, y él nos decía por ejemplo un plato de camarones con 10 camarones es como que una vida, dos vidas, tres vidas no cada camarón, entonces nos decía que ellos quieren tratar de matar el menor número posible de vidas entonces lo que hacían es, por ejemplo, el Jack que es, También era como que muy normal verlo por ahí Que es, un, que es este como vaca-toro, ¿no? Ellos eh, hacían, o sea, mataban el más grande y trataban de distribuirlo entre todas las familias este, lo, lo congelaban, o sea, les hacía que les durara más Entonces, bueno, pues interesante diferentes maneras de cómo ellos eh, como que dan de regreso gracias a toda la vida terrenal Para que después puedan trascender, ¿no? Eh, pues interesante esto que nos, nos contaba nuestro guía Yo también hacen tirolesa Entonces hicimos un poco de tirolesa No estuvo tan, tan largo Yo creo que así como unos, que mm, 200 metros, 250 metros yo creo de tirolesa Este, estuvo, estuvo, estuvo bonito eh, Nos llevaron a una casa rural tibetana que de hecho él decía que eran unos amigos de ahí de, de la primaria de, del guía que, que teníamos está bastante bonito la verdad este como que muy, eh, muy al abierto así muy al natural y nos dieron eh, té. Hay muchos amigos que han ido por esa zona y, y siempre, a pesar de ir a la, a la misma zona, tenemos como que diferentes experiencias porque está tan grande, está tan grande la zona, hay como que muchas cosas a visitar que a veces no, pues no puedes visitar a todos los, los lugares que tiene una provincia nada más, ¿no? que sea como un, pra, un país completo. Eh, pues muy bien, recomendado, la verdad, muy bonito. Así que si están interesados en darse por ahí una vuelta en diferentes provincias de China, ya después que se abra todo este rollo de la pandemia, pues estaría interesante darse una vuelta. Bueno, pues ya ahorita regreso acá. Eh, Siguen con los cuidados de COVID en todos los lugares. Este, ahorita ya nos pusimos las vacunas, entonces en algunos lugares estaban checando que tienen las vacunas. Pero ya... Lo que pasa es que depende de la, de la provincia en la que vengas, es como te checan más o con menos rigor. Por ejemplo, en Shanghai no, había, no habían casos anteriormente, eh, por mucho tiempo, entonces, y creo que ahorita tampoco han no habido casos, entonces teníamos un código verde, entonces siempre estábamos dando el código verde en cualquier lugar que íbamos. Pero muchas personas que estaban viajando en, otros, en otras provincias habían encontrado digamos, algunos casos en algunos pequeños como, vecindarios de dentro de, de esa provincia, entonces la gente anda un poquito como que si estás en, por ese vecindario este, no incluso la provincia, por ese vecindario pues es un poco más difícil o es un poquito más riesgoso que regreses a Shanghai porque si vienes de una de esas zonas cuando estés de regreso en Shanghai te van a hacer la, que, que hagas la cuarentena de 14 días en algún hospital más 7 más días supuestamente en casa. Entonces pues... Es como que mucho este, mucho riesgo, ¿no? Si sales a, un, a una provincia que tiene casos o se ha sabido y que no es tan segura, vas a tener que hacer ese tipo de, de cuarentena ya que estés de regreso en Shanghai. Así que, bueno, pues ahorita simplemente en lugares seguros es donde, donde estuve, por donde estuve viajando. Y bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este pequeño Yunnan? Está padrísimo, la verdad, cuando tengan oportunidad, pues ahí visítenlo. Bueno amigos, pues nada, nos vemos a la próxima. Saludos a todos, que estén bien y saludos